Hey ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Les espero que estén de maravilla, pues yo estoy bien de estar aquí frente a ustedes Frente a la cámara, para frente a sus dispositivos Estoy aquí para presentar este video nuevo Se viene algo muy cool en este video Pues les voy a enseñar algunos pequeños cuquillos de iluminación y todo esto Para este tipo de fotografías Realmente no cambia mucho, solo lo único que posiblemente pueda cambiar Es de que la iluminación tiene que ser más, más potente Digo, no, tampoco vamos a tener que quemar la, la iluminación Pero tiene que verse tiene que verse con vida Tiene que verse bonito Y con colores y todo así natural Lo más natural posible, si es que se permite Pero pues con eso se empieza Y pues bueno, estoy aquí en lo que es el Valle del Ajusco, cerca del Thick flag, Cerca de Perisur Ya que hoy me tocó trabajar con esto y pues estamos haciendo justo eso, necesitas a la una y pues bueno, llegue temprano, porque es importante que tengamos que llegar temprano para justamente evitar atrasos, como proveedores de fotografía, de servicios, pues tenemos que procurar tener esa responsabilidad y ya saben, o sea, ser responsables con tu propia marca, ser cuidadosos con los clientes y pues es importante, ¿no? Sin más preámbulo corre por cierto, ya no había dicho, pero ya estoy estrenando la playera en toda la ciudad. Pues hay que darle, hay que sentirnos orgullosos de nuestra marca. Y vamos así. Chao, chao, ahora sí. Ya estamos en el consultorio, este es un consultorio dental, estamos ya haciendo unos ajustes y pues bueno, ella es la dentista, ella es este, la, con la que voy a trabajar el día de hoy. Y, sí. Mía. Sí, y ahorita yo voy a empezar a arreglar todo lo que tiene que ver con la iluminación, los ajustes de la cámara, todo eso, para aquí ya empecemos con esta sesión. Mientras, vayan, sigan disfrutando del video. Chicas, ¿cómo se sienten? Nerviosas. <risa> hemos roto literalmente el hielo. Es el segundo honor? Exactamente, pues bueno. bueno. Eh, esa es la actitud que esperaba que se tuviera el día de hoy. Así que creo que todo va bien, todo va bien, ¿no? Sí, a ver cómo nos va. Terminamos Pero bueno. Vamos a, a empezar entonces. Bueno, yo hacer? este. Entonces, ya terminé el eso. Bueno, vale, pues yo ahorita le pausa a esto. Tengo que terminar yo con, la, con las firmas acá. Y pues bueno, ellas también que se vayan arreglando. Si tienen que. No, no, no, no. Bueno, bueno, bueno. me sentí con el tono. Que le no, no, no, no. vayan arreglando no, no, no. los accesorios y todo. Pero bueno, este. Entonces ya, aquí le pauso. Y que disfruten el video. y ya, ¿Estás lista? Estoy lista. Perfecto. Entonces continuamos. Bueno, ya estamos haciendo una improvisando el fondo blanco. Estamos utilizando el mismo esquema de iluminación de lados, casi frontales. Para darles un poquito de volumen a las fotografías Y pues bueno, ella ya está perdiendo Un poquito más en los nervios <risa> ¿Cómo te estás sintiendo? Está súper bien Eso está muy cool, eso está muy cool Bueno, pues bueno, este es el esquema Ya el otro flecha está del otro lado Apuntando hacia allá Y pues bueno, espero que estén disfrutando De este video, ¿vale? Sigamos trabajando en esto Hasta luego In the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. No me ¿No? ¿Sí es dijiste que tenía una rosa, pero dije, no se ve una rosa. Yo me hubiera puesto una negra. Ay, no tengo ni sí. bueno, en esta ocasión acomodé un flash allá para hacer corte de iluminación en Islem y puse el flash un poquito más frontal para darle un poquito más de volumen aprovechando el espacio y así pues ya estarán viendo los resultados pues bueno, ahorita estamos haciendo cambio y toda la onda Esa actitud de... ¿Estás listo para tu cirugía? ¿Sabes? No sabe cómo es antes de... No sé cómo es mío el paciente. Cuando le dices así de... Tranquilo, todo va a estar bien. Y el paciente... No, me, no estoy nervioso. No, me decía a mi mismo Así. Trabajando conmigo, no conmigo. Ok. No, no, espera. Para ah, a como mucho con esto, pero para que entre rápido, no. Porque el punto es que tú agarres la mano así ah, sí, arriba, y entre sí. hacia arriba. Vale, inténtalo, porque sí tiene que ser así. Ajá, pues está porque sí. ¡Pero espérate no. <risa> Vale, okay. si quieres practicarla, porque ahorita lo vamos a hacer con la de foto también, ¿va? Con la de foto. Ah, okay Ok en si quieres Gracias. pues bueno ahorita ya estamos en una como decirle segunda etapa porque pues ya estamos este, utilizando a una segunda modelo y ella pues la dentista cómo te están sintiendo tú que acabas bueno no acabas de entrar pero ya estaba aquí desde hace rato pero vamos bien aquí agarrando confianza y Nada. Bueno. Pues vale. Entonces vamos a continuar con esto y pues espero que les esté gustando este video. Bye bye. Step by step. The clock is <risa> sticking but the snow town for reasons. I've been flying from town to town. ¿Cómo te estás sintiendo con la sesión? ¿Cómo Super te está, están, ¿Qué te están pareciendo las fotos? Están uh, muy bonitas. ¿Seguras? Sí. Muy cool. ¿Pero izquierda ¿De y de derecha? No me pregunten. <risa> <risa> <risa> <risa> ok, bueno. <risa> aquí estamos utilizando el flash más frontal. El flash de allá es como recorte. Justamente para hacer la separación de iluminación. Sí, sí, bien, bien. Y este, como vamos a empezar a hacer tomas de abajo hacia arriba, por decirlo de una manera, yo creo que este lo vamos a bajar más, porque vamos a ocupar allá y va a estar sentadita, ¿va? Solo para ir teniendo todo esto en cuenta. Y así. Qué cool que todo está saliendo como debería de ser. Uh -huh. ¿Mira la cámara o hacia, hacia abajo? Hacia el espejo. Este tú estás revisando qué es lo que tiene, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora luego si, que se ¿no? sí se este ¿no? No. Acércalo, por favor.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 Pues bueno, ya hemos terminado con este pequeño trabajo, la verdad estuvo muy cool. Eh, Islem, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó el resultado? Ah, me gustó muchísimo el resultado y que también como que tomas en cuenta como qué es lo que el cliente quiere y, este, y todas las ideas que traíamos pues se realizaron, o sea, y fuiste muy accesible y muy agradable y... Se crea un ambiente de confianza. No, y principalmente por ustedes, que traían como que ya la fiesta, el relajo, ya lo traían todos ustedes. Y pues sí. la verdad, eso facilita muchísimo, ¿sabes? Creo que te había comentado, ¿no? Que se basa mucho en la actitud de, de cada modelo. Y pues justamente en eso, pues, se trabaja mucho mejor. Okay. Y tú lo pudiste comprobar. La verdad estuvo muy bien, me gustó trabajar contigo, gracias. Sí, gracias. Ella fue Islem, es odontóloga. Ahí, chequenla, le voy a dejar aquí sus redes sociales, por si ocupan algún tipo de servicios con ella, pues ahí está, con ella. Vale, muchísimas ¿vale? gracias. No, gracias a ti por tu preferencia. <risa> y pues bueno, ya estaban viendo los, el, el trabajo en su cuenta, en sus redes y todo eso, y en mi, y en mi cuenta también, ¿va? Pues ya no digo nada más, síganla. Escríbanle por si ocupan algo De odontología y todo eso Y pues de mi parte les suscríbanse. ah Nada más, súper recomendado super Perfecto, super recomendado. muchísimas Gracias Islem y pues bueno nos vemos Hasta la próxima amigos y amigas Cuídense mucho, chao